Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Esta semana tengo un regalo o algo interesante. Tenemos una mujer que, que viene a ayudarnos de vez en cuando aquí en casa. Ella se llama Isabella y es de Colombia. Entonces estaba aquí el otro día y yo la entrevisté. ¿Vale? Entonces voy a poner un poco de la entrevista aquí. Es muy interesante y Podéis escuchar. Lleva mucho tiempo viviendo aquí en, en España, pero todavía se nota el acento que tiene de Colombia. Entonces vamos a hablar un poco de la comida, de unas expresiones de Colombia eh, y de la diferencia entre las dos culturas. ¿Sí? Entonces, espero que os guste eh, la entrevista. Hasta luego, chicos. ¡Hola! Aquí estamos con Isabella. ¡Hola, Isabella! ¡Hola, Gordon. Gracias por hacer la entrevista conmigo. A ti, por tenerme en cuenta. Mira, un, mi primera pregunta. ¿De dónde eres? De Colombia. ¿De, de qué parte de Colombia? Soy del Valle del Cauca, Palmira. ¿Dónde donde se ubica? En el sur occidente. Sur occidente uh -huh. colombiano, pegado hacia el Pacífico colombiano. Ajá. ¿Y cómo de grande Es que no conozco eh, el, el país. ¿Cómo de grande es Colombia? Bastante grande. Sí. Tenemos, ahora creo que estamos en 48 millones de habitantes, en una extensión de tierra muy, muy grande. Tenemos muy la bastante. selva amazónica, que yo creo que Ajá. habrás escuchado hablar de ella, ya ocupa parte de, del mapa. Ah, sí, bueno, entonces bastante sí, grande. Que está pegada ahí con Brasil. ¿Y, compra, sí. uh -huh. ¿Y, y uh, cómo es el clima allí? Ahí es diferente, porque son pisos térmicos. Hay diferentes climas. Tenemos el clima de Bogotá, que uh -huh. es un clima entre 15 y 18 grados. El clima de nuestra ciudad son más o menos de 28 a 30 grados. Uh -huh. El Caribe sí te puedes poner en 40 grados, que uh -huh. es más, más alto. Y pues en Medellín, que la llaman la ciudad de la eterna primavera, porque el clima es pues muy, sí. muy, muy bueno para vivir. Sí, es sí. un clima fantástico. Sí, bueno, ese eh, clima de 28 30 es muy agradable, ¿no? Mm, es que porque es un clima húmedo, ah. entonces se nota. Se nota, sí. Se nota, ¿no? Ah. Es como aquí que aquí es la temperatura seca, o sea, uh -huh. allí es húmedo y sí se nota porque es un clima. Pero ya las tardes, ya comienza a hacer aire y comienza sí. Ajá. a levantar la fresquita. ¿Cómo es la, la, la comida allí, la cocina en, en Colombia? Nosotros la diferencia no se nota mucha porque date cuenta que los españoles fueron los que nos colonizaron a nosotros. Entonces, hay muchas cosas que están mezcladas entre lo español y lo africano. Ajá. Como llevaban sus esclavos sí. africanos, Ajá. entonces tenemos esa mezcla, ¿no? De entre los negros africanos y el español. Ajá. Entonces, se ha hecho un, una fusión, una ¿no? fusión ahí de, de comidas porque, por ejemplo, en Boyacá que está en el centro de Bogotá, al lado de Bogotá, de, ven, de, de Bogotá, ellos hacen ahí como un, como lo, lo que hace aquí el, el, el, el, lo garba, el lo de los garbanzos, Ajá. el cocido, cocido. ellos sí, le llaman sí, sí. cocido, pero es, lleva carne, lleva todas las cosas, pero no lleva garbanzos, Ajá. pero le llaman cocido, pero es como una fusión, ¿no? como algo sí. que han tomado del español, uh -huh. porque lleva maíz, que es de lo que han cogido, pues, de ahí los indios, uh -huh. del de de africano, entonces, hay muchas cosas que son Así. casi similares. ¿Y, y hay mucha, por ejemplo, fritanga, muchas cosas fritas. Sí, eso sí. ¿Sí? Sí, eso sí hay mucha, mucha fritura, mucha. Sí. Allí son las empanadas, aborrajados, buñuelos, son bolas de maíz Ajá. con queso Ajá. y eso pues es una masa y luego se echa a freír. Y las empanadas se hacen con el maíz, porque date cuenta que nosotros utilizamos mucho el maíz. Sí. Que eso es de nuestros indios, uh -huh. que son los que han cultivado eso ahí. Entonces, papá, pues, te digo que hay mucha mezcla de, de, muchas, de muchas cosas. Sí. sí. Mucho, uh -huh. y, y, la, y, la, y la comida, pues un sancocho. Nosotros ahí, a pesar del, del, del clima que es, ahí se toma comida caliente. Uh -huh. A pesar de ser calor pues ahí no puede faltar un plato de sancocho, un plato de sopa a la primera al primer plato del almuerzo, o sea que allí le decimos el almuerzo no uh -huh. comida, sino almuerzo pero tiene que ser caliente, algo caliente uh -huh. o sea, no es... pero es por eso, por el calor para sí. que sí. el cuerpo vuelva otra vez y se atempere al, al tiempo y por uh -huh. eso nosotros pues estamos enseñados que con el, con el calor no nos importa comer garbanzos, judías porque allí lo hacemos mmm, qué interesante yo sé, por ejemplo en Inglaterra cuando hace calor eh, dicen que deberíamos tomar un, un té caliente para claro. encontrar el equilibrio Claro, ¿no? porque eso fue lo que me pasó a mí cuando yo fui al Caribe colombiano que fuimos de excursión y a mí me llamaba la atención ver a, a la gente con termos de café caliente Vendiendo tinto, nosotros llamamos al café tinto, que es un vasito pequeñito con un poco de café, pero caliente. Y es porque es eso, porque se te tempera, el, el cuerpo tiene que coger lo sí. mismo, el mismo calor. Sí. Entonces, ¿verdad? Uno se tomaba ese tinto y seguía haciendo su, su marcha su oeste. Ajá. Y es verdad, o sea, te, te ponía a nivel de, del cuerpo. pues sí. Bueno, aquí en España no, no, no hacen eso, no. ¿no? ¿no? Algo frío, frío. Sí. Eh, vale. Vale. Nos, ¿Nos puedes dar unas expresiones típicas de la zona, de, de expresiones colombianas? Pues, por, por ejemplo, allí el parce, que es el amigo, allí por eso es que se escucha mucho el parcerito, que es amigo. Parcerito. Sí, la palabra Ajá. parce, si escuchas parce, pues es que es tu amigo. Ajá. O chuspa, ¿Chuspa? Que es bolsa, es la bolsa. Ajá. le dice chuspa, pero es una bolsa. Ajá. Eh, es que se me han ido olvidando tantas, pero... Sí. Que son muchos años. Es que en México ¿no? había muchas palabras sí, di distintas Por ejemplo, ellos dicen no dicen piscina, dicen... Alberca, ¿no? Alberca, sí. Nosotros sí le llamamos piscina Piscina Nosotros uh -huh. la piscina, mmm, pero a ver, por ejemplo, ¿como qué? Eh, lo, los comi a veces escucho muchos, muchas diferencias con los nombres de, de comida, por ejemplo eh, ¿Las verduras tienen el mismo nombre? A que nivel alguien. nacional, no no. No, por ejemplo, la sandía, nosotros le llamamos sandía, pero en el centro le dicen patilla. Patilla. Patilla. Bueno, eh, eso, ¿no? Sí, uh -huh. le dicen patilla. Por ejemplo, nosotros le llamamos al al lapi, al, lapic, al lapicero, uh -huh. le decimos bolí, bolígrafo, ah. eh, lapicero. Eh, ¿Qué otras cosas? Cada, es que cada región tiene sí. eh. tiene sus... sus Ajá. Porque yo ahora que estoy aquí, que tengo paisanos míos y me dice, no, ¿tú te has comido esto? Y yo, ¿qué es? sí pero vamos a mirar, pero es lo mismo, pero con diferente nombre. Claro, claro. Es lo mismo, sí. pero con, el, con diferente nombre, pero sí. es lo mismo que comemos a nivel nacional. Sí, bien, bien. Y vale, la última pregunta, eh, ¿vives aquí en España? España tiene su cultura, su forma de ser... ¿Qué diferencias hay entre la forma de ser aquí en España y allí en Colombia? Bueno, algo que a mí me, me, me impactó mucho cuando yo llegué aquí, la forma de hablar, la forma de, de que como que si estuvieran enfadados, como si estuvieran, <risa> como si estuvieran discutiendo todo el tiempo, eso fue un choque cultural. Un, porque nosotros somos más pausados, somos más tranquilos para hablar, ¿no? Y las cosas son más, como más osagamas, más más, Entonces, aquí ese ritmo de, y de estar todos metidos en una mesa y que esté hablando el de aquí con el de aquí, el de aquí con el de aquí, para la mí vez. Fue, fue. Sí, sí, sí. Fue un choque que yo al principio decía, pero porque están discutiendo, ¿y cómo se entera el que está hablando allí que este es lo que le está diciendo al otro? Y ya, cuando ya vives y compartes ya la cultura, pues ya. Aprendes, ¿no? Pero sí. para el principio, eso Ajá. a mí me, me, me impactó mucho. También y a eso, mí, ¿eh? igual, ¿eh? yo pensaba, porque no entendía, no entendía el idioma y pensaba, ¿están discutiendo todo el rato? Qué, sí. ¿qué gente, ¿no? Sí, sí, sí, para mí uh -huh. fue eso de que entonces ya te empiezan a decir, no, no te preocupes, que es que nosotros hablamos así. Y también tienen la fama aquí en España de no decir por favor oh. y gracias. ¿Qué, ¿Qué tal en Colombia? Esa este. es otra cosa que también, porque uno ya ahora, porque uno se subió en el autobús, llega a cualquier sitio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Siempre, ¿no? Eh, esto. Entonces yo, uno, buenos días, te contestaba más la, la cajita esta que el conductor. Y entonces eso era como, uy, que decía, uno pero qué malo estoy haciendo, ¿no? Sí. Vuelvo a eso de dame, dame. Eso para mí... Mmm, por favor, o sea, para mí cuando me decían, de me, que yo te cuento la historia, cuando nosotros fuimos a comprar, a tomarnos un café a un bar, que entramos con mi hermana, claro, nosotras por favor, nos, nos, nos dan un café, por favor, nos dan un café y pasaban por encima y atendían a los que, a los otros, y a, y a nosotros nos dejaban de último y nos dijo un hombre, no, no, aquí ordena, aquí tienes que decir las cosas con orden, ¡Dame! Y dirás cómo te van a hacer caso. Y eso fue también una cosa... Que al principio, pero yo eso no lo no hemos podido cambiar. Nosotros seguimos con el por favor y nos seguimos, pero porque no podemos ya cambiar eso que traemos nosotros. No, no, yo, yo creo que es importante. Muy bien, entonces tú tienes planes de volver a Colombia o no? No, no, no, porque estás ya? contenta aquí? Porque ya mi hijo no quiere volver. Hmm. un hijo de 24 años y él dice que ya Colombia no quiere volver. Sí. Entonces, que si pues, sí, ahí están mis hermanos, están mis sobrinos, pero Aquí donde está mi hijo. Aquí está, sí. La vida, Entonces, ¿no? Entonces, sí. ya, ya he hecho la vida aquí ya, pues, muchos años y ya... A pasear, a, a estar con la familia, pero decir, me vuelvo a ir a vivir a Colombia, no. No. No, no porque ya está mi hijo aquí ya... Claro. No, no vas a cambiar tu hijo por... Pues, sí están tus hermanos y tus sobrinos, pero... Claro, claro. Pues, mira, Isabella muy... Me ha encantado hablar contigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a seguro ti. Que, que les va a encantar también. Pues ¿Vale? muchas gracias, gordo. Vale, hasta luego, adiós. Adiós.